Vamos a ver, estamos grabando, grabando, grabando. Aquí estamos grabando. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, lo que sea, donde estáis en el mundo. Hoy es el 15 de mayo 2020 y estamos reunidos, queridos hermanos y hermanas, para celebrar el tema del amor y la extensionalidad, según Uh, hablaba Jack fresco de ello y hemos visto un par de vídeos muy cortitos que me los encontró bruno que no sé qué ha pasado que no está hoy me ayudó uh, encontrando estos vídeos que están traducidos ya los habéis podido ver todos sí sí todos habéis visto okay. sí. bueno alguien tendrá alguna pregunta algo que no le, no le convenció o que no entendió o que ¿Le pareció fantástico? o ¿Le gustó? No sé. ¿Algún comentario que hacer? Yo tengo dos, yo tengo dos afirmaciones de Jack Fresco que uh -huh. me las tendría que explicar si, si estuviera vivo. Primero, porque <risa> dice que el amor fluctúa y uh -huh. después afirma que el amor es subjetivo. Uh -huh. Me Muere. tendría que profundizar. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Bueno, el amor fluctúa. Cuando estás con una pareja, hay días que te irrita, ¿verdad? Que sí, siempre pasa algún momento que hace algo que te degusta o que no te gusta. De una cantidad o no de desgusto, depende de lo que ha hecho. Pero siempre hay momentos cuando estás enojado. Entonces, esto es lo que quiere decir con que fluctúa, que no estás siempre en una nube de rosas, que hay momentos cuando dices, le mataría o le sí. echaría las maletas a la calle. Entonces, ya, pero, entonces es, es como todo en la vida, todo en la vida sí. fluctúa. Sí, pero es la realidad. Y hay que entender que el amor no es una cama de rosas. El amor fluctúa, el amor depende del día también, del humor con que nos levantamos o a lo mejor hemos tenido una porquería de día en el trabajo y estamos... Entonces nos puede afectar en todo, incluso con los hijos y con los amigos. O sea que no es, no es un problema, es una realidad. No está siempre parejo la situación, no, no fluye siempre igual, hay altos y bajos, ¿no? Y luego el tema de la subjetividad... Pues la, la definición de que, que tenemos cada uno de lo que es el amor difiere mucho. Por ejemplo, seguro si yo pregunto a Fausto lo que, para, lo que es el amor para él, dirá algo diferente a Miguel y Miguel dirá algo diferente a ti, Ana, y todos tenemos una forma de expresarlo diferentemente. Y depende mucho de lo que hemos recibido en nuestras vidas también y el ejemplo que hemos recibido. Porque hay situaciones muy extremas cuando una parte, no necesariamente el hombre hacia la mujer, pero a veces la mujer hacia el hombre, eh, manipula a la otra persona para que haga lo que ellos quieren todo el tiempo. O en el caso más extremo todavía, que le pega y dice, ves lo que me has hecho hacer, pero es porque te quiero. Entonces, esto no es una forma positiva de demostrar de el amor. No es amor, es control, viene de inseguridad porque quieres que la persona te sigue a lo que tú mandas, no lo que tú prefieres, sino lo que tú mandas. Entonces, es muy subjetiva el tema de la palabra del amor. ¿No te pareces muy convencida? Sí, sí, sí. yo ¿Puedo, ¿puedo decir algo respecto al amor? Oh, por, por supuesto, adelante. Yo, yo, por ejemplo, me he dado cuenta, yo sé que mi madre, que mi madre me ama, ¿verdad? A todos nos ama nuestra madre, ¿no? Sin embargo, cuando yo era pequeño, mi madre, claro, llegaba estresada del trabajo y yo, pues bueno, era un niño, no era un poco movido, ¿no? Y tal, tenía mucha energía. Entonces, claro, cuando me sentaba a hacer los deberes, mi madre, ya era muy tarde, las 11 de la noche, pero bueno, era el ratito que yo veía a mi madre... Pues ella, yo, como no entendía las cosas, mi madre me pegaba. ¿Entendéis? Claro, me pegaba, un, no una paliza, pero me pegaba un par de collejas, entonces yo lloraba y ella me pegaba más porque se ponía más nerviosa. Entonces, eh, si mi madre hubiese tenido las herramientas para educarme, el tiempo, el ambiente, la educación, etc., yo seguramente digamos que habría podido mostrar más amor por su hijo entonces el cariño la emoción hacia esto que decimos ay mi hijo o sea yo a lo que me vengo a referir con esto es que el amor depende de cuánto conocimiento tengamos acerca de las necesidades tanto personales como de los niños etcétera o sea no a, a nivel de conciencia me refiero Cuanto más consciente eres de lo ignorante que eres, ¿no? Digamos que, no sé, no sé, que depende del conocimiento, yo opino. <risa> Ahí ya estás entrando en, en lo que Jack decía de, de la predict predictibilidad. Ajá. Um, ay, no me acuerdo cómo se dice. Accurate predict predictability, ¿cómo se diría en español? Predic P bueno, predicción, predictivo. ¿Predecible o no? Sí, la, la, la, sí, pero a largo plazo, ¿no? ¿Quieres decir? Lo, lo, cuando te aciertas con predecir cómo alguien se, se comportará en una situación uh, X, ¿no? Pero no. de esto podemos hablar luego porque quiero que Ana esté vale. más claro con el tema de la subjetividad. Porque también, por ejemplo, así como tenemos una, una reacción, una pareja donde una persona puede ser muy, um, muy agresiva, también podemos tener al revés, que el, una de las dos partes... Siempre se desvive por, por servir al otro, por, para, para que no le falte de nada, pero de una manera obsesiva, que tampoco es sano, porque tiene que ser de, de toma y daca, digamos, ¿no? tiene que ser mutua la, la relación, lo que se, se aporta cada uno a la, a la relación. Y de ahí que decía que la extensionalidad, la palabra extensionalidad, define más lo que es una relación positiva, porque la definición es la extensionalidad es una persona que extiende tu habilidad a entender el mundo en que vives. O sea, que te ayuda a crecer. ¿no? Que te, por ejemplo, si quieres una persona que está sufriendo en el trabajo, para dar un ejemplo típico, no oh, mi jefe hoy me ha dado... Pues, entonces... Si tú tienes las herramientas, evidentemente, con qué hacerlo, le puedes explicar, mira, a lo mejor tu jefe ha tenido mal día, a lo mejor los otros empleados le han molestado y le sugieres formas de que puede volver a, a gustar su jefe y todo esto. ¿no? O sea que puedes extender lo que es su forma de vivir bien en el mundo. ¿Mm? No es necesariamente hacerle unas compras muy lujosas, comprarle un coche. Esto no es extensionalidad necesariamente. Salvo que la persona realmente necesita un coche y tú tienes el dinero para comprárselo. Pero un regalo solo por un regalo no es necesariamente extensionalidad. Tiene que ser algo que realmente necesitas para que te facilita la vida. ¿no? Yo tuve la suerte de que mi primer coche me lo regalaron, me lo regaló mi pareja de aquellos 100.000 pesetas costó. Fíjate, desde hace ya treinta y tantos años que tengo el camión. Y para mí esto, ahora mirando hacia atrás, fue muy extensional porque me permitió una libertad tremenda. Y me alegro que aprendí a conducir antes de tener mis hijos también. Entonces, este tipo de cosas. Ahora, si me lo hubiera comprado como una especie de soborno, digamos, pues entonces hubiera sido otro tema no hubiera sido tanto extensionalidad, sino la satisfacción personal de decir, yo tengo el dinero para regalar esto. Hola, Alexis. Alexa. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué tal. Bien, bien. Estamos respondiendo a, la, a dos eh, preguntas que tenía Ana sobre cosas que decía Jack. ¿Te, te ha aclarado, Ana, porque te veo muy seria con... No. Está Estoy Está bien pensándolo. Está, sí. bien. Está bien que lo piensas. Porque a veces estas ideas son muy diferentes. Y no, no lo entendemos enseguida. Pero cuando te lo pones a meditar y piensas en experiencias propias o en experiencias de amigos, amigas que has visto, te das cuenta de que sí, que hay parejas que no son. No son eh, que no se ayudan el uno al otro a crecer. ¿No? Y esto es lo importante, esto es la, la de el ayudar a crecer. Entonces, en, la, en el vídeo, cuando está hablando con la gente, está en una, una habitación de hotel, mm. esto fue durante la gira mundial que dieron hace uf, como siete en el años. 2012. Perdón, 2012. Exacto, ocho años entonces. Uh, ¿Cuánto te Ana? Sí. <risa> en en Dinamarca, creo que fue. Empieza a hablar de otras cosas que no son relacionadas con la pareja, pero también tiene que ver con la extensionalidad, ¿no? Que, um, por ejemplo, las cosas que se rompen, habla de los coches, ¿no? De los, de los automóviles. Si se rompe o si está una persona en la calle con un auto que no está en condiciones, esto no es extensional. Esto es un peligro para la persona que lleva el coche y para los demás que están en, el, en la carretera. Porque si aquel coche que está destartalado se rompe y causa un accidente, se involucra más gente. Entonces, lo que propone el Guinness Project es que tengamos una sociedad que produce solamente lo mejor que se puede. Que sean cosas que duran, que sean cosas que son um, disponibles a todo el mundo. Para que no tengamos estos aparatos defectuosos, sobre todo cosas que pueden afectar a tanta gente como un coche que puede causar un accidente. ¿no? Esto también es la extensionalidad. Pero hacía el resto del mundo, no solamente hacía una pareja. El querer que, que el mundo es un sitio seguro para todo el mundo, no solo para mí y los míos. O sea que ampliando el, el, la sensación de, de interés por el bienestar de los demás. Y también... Um, Exacto, si, traba si trabajas con menos que lo mejor, haces daño a la gente y a ti mismo. ¿Mm? Entonces la palabra love ya se queda un poco corto, porque la gente dice, ah, I love all the world, I love everybody. Sí, un cojón, porque cuando, <ríe> cuando ves los problemas en el mundo ves que no, que hay gente que realmente des te desagrada. Pero si sientes extensionalidad hacia ellos, buscas soluciones para que estos problemas no ocurran. Por eso The Venus Project es tan sumamente extensional, porque está realmente buscando solucionar estos problemas tan graves que tenemos. Pero no para algunos que tienen el dinero, sino para todo el mundo. Sí, David, te veo con la mano levantada. Ajá. Ajá. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, yo creo, para englobarlo de alguna manera... La extensionalidad, Jack siempre la estuvo presente. O sea, y creo que hasta el último día de su vida, basado en el proyecto, él siempre tuvo esa visión, ¿no? De repente, de repente, te lo pongo como en un contexto más amplio. Muchos de nosotros, de repente, no al nivel de Jack, teníamos esa misma sensación, o la hemos tenido, ¿no? De ayudar al prójimo, elevarnos de alguna manera, pero evidentemente, o sea, él lo expresó desde un punto de vista como más completo, más integral para que todos lo entendiésemos. Y por eso me identifico mucho también con eso. De verdad que sí, ¿no? Y evidentemente, de repente a otras personas le cuesta un poquito entenderlo. Yo lo sé. Es así porque es difícil. Pero yo creo que hasta el último respiro que él tuvo, o sea, dentro de su mente, por llamarlo así, consciente, él siempre pensó en mejorar. Y es verdad, o sea la extensionalidad desde el punto de vista para mejorar tus, en este caso, estar tú seguro, pero los demás también, o el entorno, me parece que eso es algo muy, muy bueno, y muy concreto, pues y yo creo que todos deberíamos visualizarlo de esa manera. Primero entenderlo, vamos a estar claros, entenderlo y después visualizarlo. Roxanne, en una de las charlas que da, habla del egoísmo funcional. En lo cual explica que si mejoramos la vida de los demás, también mejoramos nuestra propia vida. Por ejemplo, todos estos niños que mueren de hambre en el mundo, si tuviesen la oportunidad de tener primeramente un de, una dieta decente, agua limpia, comida sana, una educación relevante, imagina cuántos Einsteins, cuántos Marie Curie, podríamos tener? ¿Cuántos habrán muerto porque no han tenido esta posibilidad? Entonces, si damos una mejor calidad de vida a los demás, para que ellos puedan aportar a la sociedad, aquella aportación también afecta a nosotros positivamente. Entonces, es una forma de egoísmo, porque quieres que te mejore tu vida, pero lo estás logrando funcionalmente porque has mejorado la vida de otra persona. Entonces, es todo... Pablo, te veo las, las ideas cruzando por la cabeza. Estás pensándolo muy profundamente. ¿Qué te parece todo esto? Eh, realmente... o sea, no sé, me siento bastante identificado. El caso es que eh, Jack Fresco incluso llega a sugerir en el concepto de la extensionalidad que si tú en tu extensionalidad hacia tu pareja, o sea, en tu modo de ayudarle a ver el mundo o viceversa... Eh, esto lleva a tu pareja o a ti, ¿vale?, a querer a otra persona, por decirlo de alguna manera, eso no, solo, no no es algo que se tenga que aceptar o no, eso es en sí la extensionalidad, es en sí, ¿vale? Entonces, si este concepto lo cruzas a... Porque nosotros, en esta sociedad, hay un concepto muy romántico del amor, a lo mejor, o muy práctico del amor a veces... Sin embargo, todos tenemos una definición de amor, ¿vale? Uh -huh. sí, sí. Si de alguna manera la extensionalidad se convierte en nuestra definición de amor, también se convierte en nuestra definición de cuidado. Y de cuidado ya no solo hacia mí o hacia mi pareja, sino hacia la extensión de la sociedad en la que vivo. Claro. Sí. Luego, por otro lado, y a Ana, y a todos, uh -huh. perdón, pero a Ana... A lo mejor lo conoces, a lo mejor no. Le quería decir que hay un libro que se llama El arte de amar de Eric Fromm que hace una distinción bastante llamativa y un análisis bastante extenso de su punto de vista de distintos tipos de amor. Amor fraternal, paternal, maternal. Al respecto de lo que decía Miguel Contreras justo antes de, de las madres, ¿vale? De la madre. Eh, Eric Fromm habla de que con el concepto de amor, tenencia y protección que tenemos hoy en día, probablemente el amor maternal sea uno de los más peligrosos, porque es tan desmedido en sí mismo que es eh, emoción sin razón, de alguna manera. Entonces, remitiéndome otra vez a las palabras de Jack Fresco, eh, eh, emociones sin acciones son bullshit, literal, y, y es verdad, porque al final cuando nosotros decimos te quiero a una persona, esa persona se le puede creer, le puede hacer sentir bien, pero a la larga o demuestras que me quieres o no me quieres, me, me, me, me utilizas, me quieres tener, te sientes bien conmigo, pero son cosas distintas. Mm -hmm. eh, yo me siento muy bien por estas charlas de Jack Fresco porque tuve una, una cosa muy rara con una pareja hace muchos años, vale, esto os lo cuento como experiencia, fue muy llamativo, sobre todo luego al ver estas ideas, vale, Yo a esta pareja le dije, yo es que quiero que tus alas crezcan, aunque eso te lleve lejos de mí, eh... Y ella no, no lo entendía y yo no sabía explicarlo, pero era, era mi sensación. Yo creo que te quiero, quiero que seas grande, ¿no? O sea, quiero que puedas dar todo lo que puedas dar de ti, ¿no? Esto, eh, entonces me hace verdadera ilusión, verdadera ilusión, eh, que con el tiempo no se, no me sentí loco por eso. O sea, eso es. no sé, simplemente eso. No me sentí loco, me parece... Me parece simplemente la extensionalidad, o sea, cuidar, pero ya está. Lo dice Jack Fresco en un vídeo, si yo tengo siete cosas que te valen para tu relación y luego conoces a alguien que tiene 27 cosas que te valen para tu relación, pues es normal que te vayas con la de 27 cosas. No debería ser un problema para mí, debería entenderlo, ¿no? Si no lo entiendo es que te quiero tener, ¿no? Es que te quiere a... Pero... ¿Puedo interrumpir un momento? Yo ya he terminado. Quizá, quizá el problema es la idea de la pareja. Quizá en el momento yo creo que hay un cierto desarrollo, ¿no? Es como habéis leído el principito, ¿eh? que él se para con una persona, lo conoce. ¿Sabe? Y el otro es como que lo quiere enganchar emocionalmente, ¿no? Quédate aquí conmigo y te... Entonces, él es lo que dice, no, yo tengo que seguir mi camino, tengo muchas cosas que hacer, mucha gente que conocer. Pues esto es lo mismo, nosotros vamos a... Cuantas más personas conozcamos, no digo de con las que nos acostemos de sexo y demás, ¿no? Me refiero a que cuantas más personas conozcamos, más completos seremos mejor nos vamos a conocer a nosotros mismos y a los demás mejor vamos a saber lo que queremos y lo que no queremos entonces eso es algo es, es como la idea el problema no es el, el estas cosas no, no sé es que esto no, no sé cómo entrar quizá vosotros lo definís mejor pero el problema es la idea de la pareja entonces debería de inculcarse a los niños que esto, que cuantas más personas conozcas, mejor, más completo serás, más claro tendrás lo que tú sabes y más extensional será todo tu ambiente, tú y los demás, ¿no? Pero bueno, dime, Ana. Sí. <ríe> sí, Ana. Eh, Jack Fresco en el primer vídeo dice algo de cómo te vuelves creativo. Ok, uh -huh. vale. Eh, la creatividad uh -huh. hace. Que mejore las relaciones, en este caso, el, sí. el, de, el de una pareja. Sí. Si no tienes creatividad, um, bueno, pues eso, durarás uno, dos, tres o cuatro meses. Vale, voy a apuntarlo porque la creatividad es una... Es, una, es un tema aparte que lo podemos si tocar no, en un ratito. Si no tienes Aquí. proyectos, si no tienes eh, eh, o sea no motivaciones de vida. Yo antes, pero como la mayoría de personas. O sea, ¿cuáles son las motivaciones en un sistema capitalista? Ganar dinero, tener una casa... Tener una familia no es nada malo, es algo que todos pensamos que to a todos nos pasa y no es nada malo, estamos condicionados para pensar de esa forma, pero hay un momento en que decimos, eh, oh, gracias a personas no personas con estos valores que nos ayudan a pensar, entonces al final es eso, romper esos patrones y darnos cuenta que, que, que, que si, no, si no llenamos esos huecos en blanco, esos vacíos que esta educación y este sistema ha generado, si no les damos color, Vamos a seguir, pues eso, eh, dañándonos y limitándonos los unos a los otros. Lo bueno. Sí. David, ¿tú querías decir algo? de tu mano antes? No. No, ok. Cuatro cositas sobre lo que habemos, hab, hemos comentado ahora. Muchas veces también nos quedamos en una relación o, o si no tenemos pareja, buscamos como desesperado y eh, aceptamos cualquier persona, porque hay gente que se sienten que son un fracaso si no tienen una pareja, que les falla algo, que la sociedad les mira mal porque no tienen pareja. Y esto para mí es una pena, porque si tú estás autosuficiente, realmente no necesitas a otra persona. Aquella persona puede mejorar tu vida, pero no tenerlo solo por tenerlo, como si fuera un adorno. Como ah, si fuese un animal. Sí. Una otra una mascota. Cosa. Que Pablo dijo una mascota, algo de que... una mascota es mucha cosa, ¿eh? No, no, no, es sí, mucho si quieres, más. Si Hay quieres muchas... hablamos, yo tengo, pero tengo ahí para rato, ¿eh? No, no, es mucho más, eh, no. Hay mascotas que son más pareja que parejas. Eh, oh. Lo que dijo algo de Pablo, de, de la, la cosa que le ocurrió con su pareja, que querías que creciera. Yo siempre digo que mi madre me enseñó a volar. Y cuando llegó el momento de independizarme, me abrió las ventanas y me dejó volar. Ella sabía que yo volvería a casa. Y eh, yo creo que es, y yo he enseñado a mi hija lo mismo. Ella, mi hija ahora vive en, en Alemania y yo vine a España. O sea que, no sé, mi madre me enseñó a ser bastante independiente como para poder montar mi vida en otro país, con otro idioma. Y yo he hecho lo mismo con mi hija. Pero yo conozco mujeres que están tan, tan, tan pegadas a sus, a sus madres. Bueno, una en particular que vino a pasar tres semanas en España, nada más, tres semanas, y no cambió la hora de su reloj porque no veía el día que volvía a ver a su mamá. Y solo iba a estar tres semanas. Y me pareció tan exagerado. Vale, en aquellos días no teníamos tanto internet, ni Skype, ni nada de esto. De hecho, nosotros no teníamos ordenador en aquel momento, pero por tres semanas no puedes vivir sin tu madre. Me pareció muy, muy triste que dependiera tanto de una persona. ¿no? Luego, el tema de, de si, si encuentras una persona que tienes los mismos valores que tú, vas a tener más posibilidad de tener éxito en una pareja con una persona que piensa igual que tú, ¿vale? que puedes tener... Diferencias, lo que decía Pablo, de los siete valores o los 27 valores, ¿no? Entonces es prudente, tal vez, de no entrar profundamente en una relación hasta que no tengamos claro si los valores realmente encajan. Porque si no, luego nos llevamos una decepción. Las expectativas que hemos creado están chafados y sentimos defraudados. Pero en realidad es que hemos creado una imagen de esta persona que no es real. Lo imaginamos con la sensación de adrenalina que tenemos al principio de una relación nueva, que todo es maravillosa y, y a veces luego la, el, el chafe es, es más, más fuerte y más grande. El, el, la última cosa que quería comentar, porque es un tema aparte del amor, pero lo tocaré breve, brevemente, la creatividad. Hola, Bruno. Eh, eh, la, la creatividad la gente piensa que viene de inspiración, que de repente viene una idea a la cabeza y inventan algo o pintan algo o escriben una canción. Pero en realidad, la creatividad viene de las herramientas que uno tiene, el conocimiento, lo que has visto. Por ejemplo, yo antes pintaba prendas. Era un hobby que tenía y los quería vender. Y entonces, bueno, desearía que voy a hacer una serie de flores. Entonces pintaba un vestido con flores, y luego otro, una camiseta con flores, y luego un pantalón corto con flores y tal. Pero luego me quedaba sin ideas. Entonces tenía que salir a la calle a buscar ideas. Necesitaba ideas. Y cuanto más ideas tienes, más puedes juntarlas de formas nuevas para crear algo nuevo. Ya usaba el ejemplo de cuando ves un monstruo en una película de terror, Casi siempre tiene, por ejemplo, la cabeza de un saltamontes, las pinzas de un cangrejo, la cola de un escorpión. O sea, no son cosas nuevas, son referentes eh, que ya tienes, pero que las has juntado de una manera diferente. Y esto era su, su definición de la creatividad. Tomar referentes conocidos y unirlas de maneras nuevas. A ver... Uh, vamos a ver, tenemos aquí un... Alexa está escribiendo en el chat. ¡Ay, Alexa, te tienes que marchar! Bueno, mira. Leo lo que has escrito. Dice, lo siento mucho, pero no me puedo quedar. El tema me parece muy interesante y creo que cada persona tiene su, ideal, su idea y su ideal de qué significa el amor. Para mí el amor es todo lo que existe y aunque me resulta muy muy difícil, yo aspiro a un amor incondicional porque hasta ahora solo he sentido que la gente te ama solo si estás cumpliendo sus condiciones. Es verdad que existen muchos tipos de amor, o así es lo que creemos, el amor para tu pareja, ma madre, hermana, pareja, Dios, pero todos tienen algo en común, las cosas que sientes en tu alma. Yo también he sentido la presión de la sociedad. Me he casado temprano, pero he divorciado y llevo tiempos en pareja, pero ahora estoy trabajando ahora en el amor para mí misma. Porque no quiero entrar en una relación antes de saber que me valoro. Esto es muy bueno. Y tiene que ser incondicional. Os deseo un fin de maravilloso y os mando un beso a todos. Gracias, corazón. Gracias, mi amor. No pierdes el resto de la grabación, ¿eh? porque creo que te va a resultar interesante. Que pase un buen fin de también. Igual. Está escribiendo. Si sí, el amor a uno mismo, esto es algo que nos, nos olvidamos a veces, el cuidar de ti mismo. Yo tengo un mal hábito, yo fumo. Y mira que yo creo que me quiero a mí misma, pero yo sé que no es bueno para mí. Bruno está haciendo así con el dedo porque sabe que... Y tengo la pipa y lucho con la pipa. Y... Pero fíjate, cuando estaba embarazada dejé de fumar porque sabía que iba a hacer mal a la criatura que estaba evolviendo en, mi, en, mi, en mí entonces hoy qué bien! enhorabuena Alexa he dejado de fumar hace dos meses se puede, muy bien pero una vez que ya no estaban dependientes de mí estos bebés, pues ya volví a fumar entonces, pero hay otras cosas que he aprendido a no, a, no tolerar así que poco a poco paso a paso, paso a paso paso a paso, venga, vamos a ver más Uh, subjetividad, volvemos al tema de subjetividad, porque habla del hábito, de, en el vídeo del hábito de enfadarse uh, dice que no hay que dejar que te consume tanto una relación uh, para no perder la pers perspectiva ¿Mm? y esto es muy importante también porque ya sabemos cómo es que el, el, el, el sentir como electricidad cuando te toca aquella persona las primeras veces, que luego después de un tiempo se puede desaparecer la sensación, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer per perder la perspectividad y por eso también ahí es subjetiva el amor, ¿no? Porque es momentáneo, es, un, es una cosa pasajera esta, esta, esta época. Luego entra otras riquezas. A la, a, la, ...a la relación, si se trabaja en ello evidentemente, ¿no? Y yo creo que esto es... Um, ...es interesante. Y él, él, él recomienda reconocer que no sabes todo sobre una persona. Que no sabes cómo va a reaccionar en X situación. Entonces, no puedes decir que quieres todo sobre una persona... ...si no has vivido absolutamente cada tipo de experiencia que puedes porque de repente es un absoluto desastre frente a una emergencia. Entonces, en un momento dado que tú necesitas que te socorran y esta persona te falla, pues vaya, vaya decepción, ¿no? Es un ejemplo un poco extremo, tal vez. Pero una persona que busca la forma de ayudar, busca la forma de socorrerte, ahí está siendo extensional. Tenemos a... Ah. GB, GB, ¿quién es GB? Ah, Gabriel. Hola Gabriel. No te vi entrar. Hace mucho que estás. Gabriel. No, no. Si estás hablando tienes el micrófono mutado, Gabriel. Bueno. Okay. Ah, está, está escribiendo Ok uh, Bruno pregunta si hemos hablado de, de que si el amor tiene explicación científica Ok Gabriel, no puedes hablar Entendido Intentaremos mantener la vista en el chat <ríe> um, ¿Qué quieres decir si tiene una explicación científica Bruno? Pone pon micro no puedes, tampoco puedes hablar. Ok, venga, pues quizá el mute del, del micro y habla. <ríe> eh, Adiós. Sí, ¿Estoy, te... estoy. Vale, es que va un poco lento el Windows, perdón. <ríe> okay. No, no eh, preguntaba eso porque muchas veces se oye ve como argumento eso de, bueno, pero es que la ciencia no puede explicar muchas cosas, como por ejemplo el amor. Y eso ya se está viendo desde diferentes campos de la ciencia, que sí se puede explicar. Eh, me parece algo bastante curioso, ¿no? Como argumento a favor de una visión científica, que no es algo místico y mágico que tiene que ver con, yo que sé, eh. qué sé. Pero, ¿de qué te refieres? O sea, por ejemplo, las endorfinas y la adrenalina y todo eso. Sí, claro. pero estos son emociones que son pasajeras también. Claro, claro, porque es la gran o sea, pregunta. Y, y, y depende de lo que, lo que tú... Perdona, una de las gastras se ha quedado fuera, me parecía, ahora no voy a abrirle la puerta. Abre, abre, a abrirle. Eh, no, que depende mucho de la interpretación que uno tiene del amor. Pero la extensionalidad, como estamos hablando para el caso de The Venus Project, no necesita una explicación científica. Es una, expre es una expresión física y... y, y... No tiene nada que ver con que tienes una, un subidón de adrenalina. No sé si se me explica. Claro, claro. Perdón, voy a abrir la puerta. siguid hablando vosotros, voy a abrir la puerta. Sí, no, la extensionalidad sería como una traducción más racional. Un concepto más racional de lo que entendemos hoy por amor o amistad, etc. Eso pienso, ¿no? Eh, ¿Te has, leído, te has leído el libro de, de Daniel Goleman de inteligencia emocional si me preguntas a mí no pero conozco la inteligencia emocional ah vale no porque te gustaría porque ahí es, es bastante científico en este sentido y explica un poco pues lo que se genera en el cerebro cómo funciona qué parte se no eh, a nivel científico me refiero ¿eh? que te, te interesaría está está interesante vamos Sí, pero a nivel psicológico también existe una explicación de por qué no solo nos sentimos atraídos por ciertas personas, sino por qué decidimos establecer lazos, ¿no? Esta persona, como decía su, pues tiene estas características, estos intereses o estos valores más en relación con los míos. Pues entonces me junto más con ella, ¿no? Ajá. Y sería lo ideal. Pablo está levantando la mano, a ver, Pablito. Valores comunes. El, el tema de la explicación del amor desde la ciencia eh, yo creo que se parece un poco a explicar la magia de la antigüedad o sea, son sensaciones, son sensaciones hay subjetividad en ello, hay subjetividad en ello ¿es una consecuencia de reacciones químicas y físicas? pues evidentemente porque todo en el universo que podemos conocer son reacciones físicas y químicas. Me encantaría, eh, me encantaría saber más al respecto de cómo se eh, gesta biológicamente el amor hacia las personas, sin ninguna duda. Eh, y quería introducir una pregunta que me llamó mucho la atención. Esto es de una película, vale. Eh, la Supongo que la habremos visto casi todos, es, es muy famosa. Eh, cuando habla del concepto del amor como una entidad física que a lo mejor todavía no hemos reconocido, entonces a ella le contestan, es que tiene una finalidad social, y entonces ella contesta, ¿qué finalidad social tiene amar a alguien que ya ha muerto? Eh, eh, esto tiene, eh, para mí, como que abre una puerta muy bonita ...al hecho de que haya personas que se sientan aunque estén alejadas... ...porque sienten un amor... ...yo sí creo que la ciencia en algún momento explicará... ...que hay una conexión energética entre personas que se tienen en la conciencia... ...ahora mismo no lo sé... ...de la misma manera que ha demostrado el entrelazamiento cuántico, por ejemplo... ¿no? ...pero me encantaría y de verdad os lo pido si tenéis... Eh, porque el libro de Inteligencia Emocional lo tengo en lista para leer, <ríe> por cierto. Pero si tenéis más información al respecto, um, de verdad me encanta, yo soy un pozo. Me gustaría si sí, me podéis recomendar cosas. Guay. Podríamos hacer un grupo. <ríe> Cuando quieras, yo además tengo que ir a Barcelona dentro de un par de meses si me dejan. Pues avisar, avisar, claro. Yo me muevo, tengo tiempo. Perfecto. Pues mira... Invito, lo yo, puedo... invito yo a la cerveza. <risa> <risa> Pero no vayamos a confundir lo que, es, lo que son las sensaciones emocionales con lo que es el hecho de querer ser extensional a una persona y lo que es la definición de la extensionalidad de, de lo cual hemos estado hablando. Porque las sensaciones, pues ya pueden, como hemos comentado, pueden llevarnos a la subjetividad. Entonces, con esto hay que tener cuidado para no llevarnos... De decepciones después. Bruno, ¿querías decir algo? A ver, va vale, el audio, vale Sí, no, eh, respecto a la extensionalidad, eh, por poner un ejemplo, ¿no? si por ejemplo esa pareja o ese amigo, esa persona eh, no le gusta la música y a ti sí, tú eres un músico y dedicas muchas horas, a, a, por ejemplo, a practicar o a tocar y esa otra persona y para ti es muy importante, y esa otra persona pues no le gusta, se enfada cuando tú vas a practicar en tu casa, pues eso, como vemos, es algo que al no coincidir en esos valores o en esas, en esas inquietudes, pues es menos extensional, claro. Y a lo mejor esa persona busca a alguien que le llene en ese aspecto. Mm. Y por otro lado, lo que decías, que claro, que tendemos como a idealizar a esa persona primero por la biología, primero por esas hormonas de, no, que no oh, es perfecto para mí. Y luego empezamos a darnos cuenta de que no lo conocemos en todos esos ámbitos, cómo va a reaccionar y vamos poco a poco. Eso es muy importante, sí. David, ¿qué querías decir? Sí, bueno, yo pudiera agregar todo lo que han dicho, muy interesante, de verdad que sí. Pero por lo menos déjame poner una analogía, no tanto una analogía o una comparación. Por lo menos yo, yo tengo dos mascotas que por cierto ahorita están durmiendo yo siento mucho amor hacia ella ¿ok? Un tipo de amor a las mascotas y, claro, ellas no hablan, pero expresan muy bien sus emociones, ¿me explico? O su querer, vamos a ponerlo así, ¿me explico? Entonces, eh, es como decir que hay varias maneras de expresarlo, ¿verdad? Eh, evidentemente lo de las emociones, ¿verdad? Y si eso de alguna manera lo congeniamos o, o lo elevamos con la extensionalidad, para, digamos, caer en el punto, ¿no? Eh, mira, como se digo, eh, lo hacemos crecer y tú creces también, pues. ¿sí? En ese sentido de que, o sea, no, o, o, es como darle como un equilibrio también, ¿no? De que no obsesivo, que eso es muy importante, que eso sí es de verdad que Mucha gente tiende a confundir la obsesión de estar todo el tiempo con la persona. Creo que en uno de los videos hace mención de, en los dibujos animados, de que la persona, la pareja que quiere estar ocho horas agarrada de manos con el otro y el otro apenas quiere estar hora y media. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Porque igual, yo como en las mascotas, las mías a veces quieren estar todo encima, todo el tiempo encima mío dándome besitos. Mira, ya va. Yo te quiero. Me explico. Entonces eso todo, o sea todo eso es como complemento, ¿no? Para entender bien lo de la extensionalidad. Y creo mm. que es muy importante lo que estamos, como digamos, eh, comentando aquí, pues que que es como para tener más claro ese punto. Sí, Miguel. Bueno, perdón, eh, no sé respecto a la extensionalidad, ¿verdad? El punto, exacto. Estamos hablando, por ejemplo, habéis visto que en el Amazonas hay una tribu. Que, tienen, que las mujeres y los hombres se acuestan los unos con los otros, cuando les apetece y cuando, y cuando lo sienten. Entonces ellos, claro, allí no tienen esto, la prueba del ADN, entonces, claro, allí nadie sabe de quién es el niño. ¿Qué pasa con esto? Que todos los padres cuidan del niño, de todos los niños, como si fuesen suyos. Entonces, el, este niño se cría con el mejor pescador, el mejor cazador, el mejor cuentacuentos, entonces... Eh, digamos que, que tiene ese amor eh, que tenemos hacia, por ejemplo, como decía Carlos, ¿era? ¿Carlos? ¿Es? No, no bueno. tenemos un Carlos. Ah, perdón, de, de las mascotas, perdón, que los David, nombres... eso. David. David, perdona, perdona, David. Respecto al amor de las mascotas que decimos, yo tengo dos, por ejemplo, siempre he tenido animales, pero digamos que amar... A, todas, a todos los animales, a cualquiera, como amamos a los nuestros, yo diría que eso es extensional. Amar a todos los hijos como amamos a los nuestros, eso es extensional. En el momento yo creo que, que podamos sentir ese amor por todo y por todos, entonces entenderemos exactamente o experimentaremos lo que verdaderamente significa extensional muy bonito, muy bonito una cosa que también comenta Jack en el vídeo de... no me acuerdo cuál de los dos ahora pero el entender la otra persona que con el tiempo cuanto más tiempo pasas con una persona y más situaciones que vivís llegas a entender sus reacciones uh, lo de, de cómo se van a comportar en una cierta situación y por qué se comportan ...de una manera u otra en otra situación. Y cuando tienes esta, esta comprensión... ...también ayuda a no enfadarse. Porque entiendes... ...bueno, ha tenido una mierda de día en el curro... ...lo que sea... ...y um, la... ...la irritación o el enfado... ...se... ...se, se, se, se disemina... ...se, se va... Um, ...y en su lugar llega el entendimiento... ...y con, con el entendimiento puede llegar la paciencia también. Ahora, también ahí hay un límite que una persona puede aguantar. Si, te, si eres una persona muy confiado y tienes una, una pareja muy inseguro, puede ser motivo de roces y todo eso. Por eso es importante conocer a una persona antes de fijarte en, en que vais a ser pareja fija. ¿no? Es, es alto complicado el, te el tema de las relaciones. Pero yo espero que... A mí me cambió mucho la forma de ver el tema de la pareja cuando empecé a escuchar a Jack. Y espero que a vosotros también os sirve, que os sea extensional, que os ayuda y que nos ayuda a todos a mejorar las relaciones cuando los tenemos, ¿no? Los, los que ya tenemos y los que no tenemos, para que seamos mejores parejas y que ayudamos a nuestras parejas a ser mejores parejas. Bueno, la semana que viene... yo no, Ah, bueno, si sí, hay alguien que quiere decir algo más antes de que cam cambiamos de tema. Algo quedó en el tintero. Sí, Pablo. Ahí, por si queréis eh, leerlo, a Jalil Gibran, el profeta, que es un poeta por ahí, y un proseco, eh, dice... Tiene un texto que habla del matrimonio es una... Habla del matrimonio como relación Pero lo interesante no es que sea El matrimonio de la relación, sino Lo que se tiene que gestar para llegar a él Y habla de él como Una constante construcción Entre los dos de cada una de las piedras Basada en el conocimiento del otro Ajá. Eh, La construcción de un templo En el que tiene que estar incluido El templo individual de cada uno Y, y es, es Un poco así, yo te tengo que ayudar a crecer tú, tú a mí. Estoy hablando de pareja monógama, ¿vale? Eh, me da igual la modalidad que quieras. Se trata de crecer entre todos, ¿no? Eh, está chulísimo, es precioso. Os lo recomiendo, de verdad. Guay, si no lo bien. habéis leído, a lo mejor lo habéis leído y me estoy aquí dando un poco de... Pero es, es muy chulo porque me recuerda mucho a esto. Muy bonito. Pues mira, estaba pensando... Hemos empezado hablando de temas específicos, porque hemos hecho el comportamiento humano, el libre albedrío y ahora el amor y extensionalidad, pero tal vez podríamos introducirnos un poco en, en varios temas, poco a poco, leyendo el audiolibro o leyendo el audiolibro, escuchando el audiolibro de eh, Diseñando el, el Futuro. Lo tenemos en texto y lo tenemos en audiolibro y podríamos ir comentándolo cada semana, un capítulo o dos, porque como engloba muchos de los temas, cuando hay algo que alguien no entiende, podemos en, ahondar más en aquello. ¿Qué os parece? El, el audiolibro está hecho por una mujer que tiene una voz preciosa. Así que es una cosa que podéis leer. Eh, es el so, libro de Moving Forward, ¿no? No, Moving Forward no. Design ah, the okay. Future, Diseñando el Futuro. Um, ¿Lo ¿Dónde podéis lo podemos... ver... ¿Dónde lo podemos encontrar el audio? Voy a pasaros el enlace en el chat. Ah, vale. Uh, uy, a ver, ¿lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Espera un segundito. En YouTube está, ¿eh? Sí. Sí, Pero... por eso voy a buscar el. Disculpa, esa es la misma que la película, Diseñando el futuro. Porque esa creo que. El... No, eh, la película es Futuro por Diseño. Ah, okay. ah, sí, no es Ya, ya, ya ah, okay. Lo hemos publicado okay. un poco en el Si está en Youtube ya lo encontraré Sí, no, pero lo tengo aquí el enlace directo A ver, ¿dónde está? Porque lo hemos publicado, si no es aquí Aquí está Este mes está en la en, en el material que publicamos en los Facebooks. Vale pero que aquí viene, está leído por Elena del Valle, que tiene, ya te digo, tiene una voz hermosa y um, ella tiene en su casa una, un mini estudio y disfruta de leer, así que lo leo y lo grabó, a ver dónde estamos, aquí viene, ah, espera, Sí, lo ha puesto Pablo en el chat Sí, pero es otro enlace No sé, ¿por qué no me... ¿Por qué no me pega el mío? Hostia, Pablo Pablo ¿Qué? Ah, perdón que te, te quería recomendar, antes estabas, Has dicho algo, que ahora se me ha pasado Pero hay una película que se llama eh, La historia de, de Graus Con doble S al final y os la recomiendo a todos, es súper chula. Es de, bueno, científicos y, y curiosos de la época de 1700. Está guay. La historia de Graus. Apuntada, gracias. Por ahí. Ok, ahí pasé el enlace a la versión que tenemos en el canal de vídeos de TVP Hispanoparlantes. ¿Dónde sacaste tú el tuyo, Pablo? Voy a ver si a lo mejor es el, el mismo... La misma versión y está en es, otro... Es la misma versión, pero estaba en otro canal, sí, sencillamente. Ah, muy bien, perfecto. Estaba en el canal de un tal Leopoldo Zayn-Guillem. Wow. Y es, este, es el mismo enlace, son 2 horas 33 minutos. dos horas 33 minutos, sí. Okay. Es que hay muchas traducciones que han sido hechos de muchos vídeos y están hechas con muchas ganas de ayudar, pero no con mucha seguridad. Entonces yo siempre recomiendo que miráis los vídeos que hemos traducido con el equipo. Ok, pues lo podéis ir escuchando y la semana que viene podemos hablar del primer capítulo y así poco a poco. No es muy largo el libro, es muy bonito. Um, y si queréis leerlo en la web, en la página web del The Venus Project lo podéis encontrar en los libros gratuitos, la traducción en castellano. Pero como está hecha en audio, es muy bonito hacerlo en, en audio también. Tengo la impresión de que yo prometí a alguien hablarles del equipo de, de las redes sociales. ¿Sí? Fue a ti. ¿Y alguien más? que quería ayudar con el equipo de... ¿No? Ok. bruno entonces, si quieres cuando acabamos aquí tú y yo podemos hablar y te explico cómo, cómo funciona básicamente para los que eh, bueno, probablemente dejaráis ahora la, la reunión tenemos un equipo de, de formado de voluntarios para manejar Uy, un montón de, un montón de, de facebooks que la gente han creado a lo la largo de los años en español para diferentes países y luego los han dejado abandonados. ...o el, la persona del punto de contacto ha dejado de ser punto de contacto y están a la deriva. Y tenemos unos 17 ahora, porque hoy se ha unido uno nuevo de Ecuador. Y tenemos un sistema de trabajar para publicar material oficial traducido por el equipo lingüístico. Y, eh, bueno, para, si a alguien le interesa, voy a explicarlo a Bruno cómo, cómo funciona. tenéis un, un tiempito, un par de horas al mes si es lo que hace falta... Para poder programar. Bueno, yo hago dos páginas y un grupo en dos horas los programo para todo el mes. Y ya me, me deja libre para leer eh, los comentarios que hacen y, y, y ver si hay alguien que quiere unirse al grupo o lo que sea. Okay. Vale, voy a parar la grabación lo subiré a YouTube.